Ya. en esta segunda parte, voy a eh, minimizar esto, les voy a mostrar cómo trabajar eh, con Word. Entonces, eh, ustedes están haciendo un nuevo artículo y ustedes tienen que instalar eh, el plugin para Word. Cuando ustedes están en Mendeley, aquí en herramientas dice, eh, por ejemplo aquí me aparece la opción desinstalar el plugin de Word. Pero cuando no está instalada, les aparece la opción instalar el plugin de Word. Entonces presionan ahí, los tiran la página, descargan, eh, reinician Word y le aparece en Word. Y eso implica que en el caso de Windows les debería aparecer eh, eh, en... Creo que en... no sé cómo aparece en Windows, pero en, no sé si en elementos del documento. Pero donde aparece la referencia antigua, esa, esa herramienta que trae Word por defecto, les va a aparecer... Una, un, el símbolo de Mendeley. En el caso de Mac, aparece una barra como suelta aquí, que está acá. Entonces, yo ves que abro Word, me aparece esa barra suelta. Esa no es, es de otro programa, así que no la ves. No. Pero esta sí es la de Mendeley. Entonces, por ejemplo, yo estoy poniendo, eh, como bien dice. En ya, ya voy a poner. En, ya, ya. Ah. ya en 2018. Como bien dicen. Bueno, aquí hay que poner plural, ¿cierto? Ah, de nuevo, de nuevo. Ya. Como bien dicen. Como bien dicen. Ya. Entonces, se presionan insertar o editar citación. Ya. Y aquí ustedes colocan. Ya sea por el autor, por el título. Entonces, por ejemplo... Eh, y acá Y aparecen algunas cosas. Paría. Entonces van filtrando, por ejemplo, Gaona 2018 y le aparecen. Y me aparece esa. Entonces le aparece así, pero ustedes dicen bueno, yo le quiero sacar el paréntesis de acá. Le pongo... El, el, esto de acá... Eh, pasa tal y, tal y tal cosa, claro. Eh, eh, la matemática es muy linda, muy linda. Y aquí, no sé, pues hay muchos que dicen que la matemática es linda. Entonces, Montoya dice eso. Kusniak, obviamente. ¿sí? Eh, Mena, Mena. Ya, por ejemplo, aquí le aparece esto. Eh, cuando yo hice la, modi la modificación manual de lo otro, que le borré el paréntesis y todo eso, me aparece este mensaje. Y lo que tienen que pres presionar es eh, mantener la edición manual. Entonces. Aquí lea, esto se lo ordena, o sea, da lo mismo en el orden que ustedes los busquen, se los va a ordenar acá como en el formato APA. Eh, y después, por ejemplo, ustedes eh, van haciendo esto durante todo el documento y le ponen bibliografía. ¿Por qué? Porque ¿Sí? uno cita varios, varios personajes, ¿tú dijiste que da lo mismo el orden? uno sí. lo ordena solo? Sí, porque por ejemplo, fíjense que yo primero llamé el artículo de Montoya, después Kuzniak y, y, y después. Cusñac. Yeah. <risas> no, pues te lo, hace, te lo hace solo O sea, la idea es que no perdáis tiempo en esta sí, cuestión po. de la bibliografía Entonces, y ustedes después ponen bibliografía Me imagino que saben usar eh, estilos de documento, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo eso? Sí, sí. sí pues, título 1, ¿cierto? En oh. ¿El estilo de documento acá? Sí ya, ya. Entonces, y aquí una vez que van colocando todo esto En algunos les va a aparecer plomo el, el, estas citaciones. No pasa nada, o sea, eso no queda marcado en el documento. Solamente para que ustedes lo visualicen. Después presionan... Miren bien este botón. Este botón que dice insertar bibliografía. ¿Están todos atentos? Miren, ese botón. Ese, ese, ese. Lo presionan. ¡No! 5 <risa> <risa> Y, eh, obviamente... Con, con la etiquetas bien entonces lo que me pasa ahora es que tengo que estar verificando sí, si están bien, bien escrito entonces cuando vayan a subir uno verifiquen el tiro sí, lo meten lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo pegas y lo copias y ves al tiro si está bien citado ¿está bien citado? listo sí, sí. y si no, eh, te vaya al app del google académico lo miras, lo, lo corrige y te queda el tiro ¿Ok? uh -huh. para que no tengan que hacer lo que va a estar pasando bien menos trabajo, sí. sí. De hecho, por ejemplo, a mí una pero es una cuestión de gusto personal. Ah, a mí no me gusta poner el doy. Entonces yo lo que hago sí. ya, por ejemplo, ah no me gustó que haya puesto el doy. En vez de borrarlo acá, ustedes van al archivo de Mena. Eh, Mena, Mena. MENA. Eh, aquí está el doy. Entonces, bueno, en realidad no lo borro, sino que lo pongo en el abstract generalmente para tener el dato por si me lo piden en algún lado. Pero este abstract no no lo referencia. Entonces sincronizo y después acá cuando eh, ustedes qué sé yo agregaron un dato, por ejemplo, si un acta de Congreso, acuérdense de colocar la ciudad, el el quien publica, los editores, toda información que hay que colocar. Y lo van agregando en el Mendeley y después le ponen eh, actualizar. Y ya no aparece. Ah, pero bueno, ahora me tiró desde donde se descargó. Entonces voy y... Chao. Lo borro. Y aquí actualizo. Pero bueno, en el caso de nosotros con APA necesitamos tener el código. ¿Lo oxigen? Sí. Ah, bueno, entonces voy a tener que empezar a cambiar eso, pero una cuestión de gusto mío. No es que yo lo haya leído en alguna parte, como, no, no, no me gusta esa cuestión. Bueno, pero básicamente, si ustedes hacen cualquier actualización de los metadatos de Mendeley, en este archivo de acá se actualiza solo. Y obviamente que por, si, por ejemplo, ustedes acá se le ocurre editar, ah, mira, yo además me faltó agregar la cita eh, de Cantoral. Ya, entonces la agregan y se las reordena acá. Se las tiró desde el principio y aquí actualizan y se las ponen en el orden que corresponde. Entonces, de todas maneras, eh, como que puede, no sé, cuando está ya hecho, pero aquí sí, pero, pero, pero es mucho mejor hacer, eh, siempre conectarla con Vendel. Y porque, por ejemplo. Si ustedes, eh, ustedes podrían haber agregado aquí a mano cantoral, pero después cambian un metadato y actualizan y ese es, no se los va a ordenar, pues no se los va a reconocer dentro de la lista. ¿Ya? No, pero yo te pregunto, por ejemplo, en el caso, que a veces uno compra y sale en Tokio, ¿es más fácil editarlo manual? ¿O siempre Siempre en en, en Mendeley. cada vez que lo va a tener que quitarle el Exactamente, exactamente. Eh, ¿qué, eh, ¿qué otra cosa les puedo contar sobre esto? Jorge, qué? ¿qué pasa si yo desinstalo Mendeley? ¿qué pasa con mis referencias en Word? ¿quedan tal cual? bueno, en el Word van a quedar okay. ahora, eh, por ejemplo, supongamos que pasa que le roban el computador Dios no quiera estamos la, en estamos la católica ¿qué pasa? <risa> Entonces, supongamos que nos robaran el computador, entonces ustedes se van a mendeley.com. Me ¿No robaron el computador. Y uno nuevo. <risa> <risa> <risa> y se llega uno nuevo. <risa> es muy buena, <risa> bueno. ¿Qué, qué? Espero acordarme de la contraseña. Y aquí aparecen eh, eh, mi librería. Ahí? Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí están... Aquí están todos mis art eh, mi artículos. Yo ah, no sé, yo no, lo sabía. Lo que yo no ah, sabía era que tú lo puedes descargar. Ah, es que sí, eso sí. Lo, lo descubrió la Katy que tú, por ejemplo, hay... Tú puedes buscar algún artículo directamente acá. ¿Y te lo buscas la revista Scopus? Sí, pero si es una revista Scopus, te la, está conectada con la base porque es como del Save ah, ah, Sí, está conectada. Y lo descarga acá, en la, en la versión online, y te lo coloca solo en tu versión ah, bueno. eh, de escritorio. Pero, lo que, lo, que, lo que yo sí sé es que tú lo, lo puedes agregar a la bibliografía, pero el documento en sí no te lo descarga automáticamente. Tienes que bajarlo. Pero te, me imagino que te, te dije. Te tira, te dice, bájelo aquí. Sí. Te tira el pinche, lo tienes que descargar y pegarlo. Entonces, pegarlo? Ahora, al, algunas cosas, por ejemplo, ustedes pueden que tengan eh, algún libro, que lo tienen en formato físico, pero no lo tienen en digital. Entonces, en ese caso, ustedes se van a... Eh, archivo, eh, agregar entrada manualmente. Y entonces aquí ustedes pueden colocar todos esos datos... Eh, y de esa manera lo pueden citar en Word sin necesariamente tener el, el documento. Y eso generalmente pasa con los libros. O algunos con los que, documentos que dicen que han leído y no han leído. Pero eso obviamente aquí no sucede. Sí, sí. En otro lado. Sí, sí. Entonces... Eh, sí, porque... Eh, archivo, agregar entrada manualmente. Y por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de artículos que uno puede Uno puede colocar? Un libro, una sección de un libro, un caso, un programa de computacional, una, un processing eh, lo que se le ocurra. Tesis. Entonces así ustedes van colocando todos los metadatos y la gracia es que te lo ordena de acuerdo a cómo es la cuestión. Igual que voy a mi tesis. Igual cuando no tesis. Ahora, por ejemplo, supongamos que ustedes, dice, una revista se los pide en otro formato. En esta. Y se las cambia de formato. Esa vez se lo piden para los congresos académicos, sobre todo de matemáticas. Sí, en este. Todo de matemáticas. Y tiene una sección de hidráulica, finalmente. ¿Cómo existe eso? Sí, ¿cómo existe Aquí dice el tipo de... Eh, el formato entonces y bueno como les dije si alguno alguna vez eh, hace una publicación en nature por último para que la conozcamos así la de nature si sí, no, nunca a, vamos a ver si alguien llega tan lejos aquí la investigación que publica ahí, ah bueno es que eso depende de, la, de tu versión de mac pero no afecta en el documento final se ve feo nomás, y, pero además es que en realidad es como para resaltarlo, que básicamente es lo mismo en el, eh, cuando marca en las referencias cruzadas de Word, también en algunas versiones te lo marca y en otras no. Eso de... es juntar eh, dos citaciones, por ejemplo, cuando eh, tú tienes document dos documentos, los quieres juntar en uno y lo puedes hacer, yo nunca lo he usado, no se me ocurre en uno. No ah, el, el, el, el tipo de formato de citación. Entonces aquí aparece la American Medical Association, la, eh, la APA, eh, la Harvard, la Chicago y todo, todas todas esas manos. Sí, bueno, de hecho igual aquí ustedes podrían buscar algo, y si el estilo está en una revista específica te lo pueden encontrar porque ese ese estilo eh, Tú, tú lo buscas acá. O sea, brasileira o no sé. Bolema. Hay algunas que me imagino que van a aparecer porque a lo mejor el, el, el tipo de formato no se llama bolema, sino que ah, se ya, llama... Se llama, es, es, es una sigla, creo que parte con B, con BNT, una cosa así. B, N, n T, B, con B, así que si no sale... Bueno. Generalmente, porque obviamente esta cuestión es gringa. ¿no? Entonces, eh, las que aparecen son las de formato gringo. Los sudacas que no, que nos las arreglemos nosotros solos. Sí. Eh, aquí.